Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy les traigo eh, la review unboxing de la figura Omnikix Armor de Cuatro Brazos. Para los que no sepan, esta figura junto a allí trae OmniKix junto a Mongosaurio Nitrix, que ya se encuentran en el canal. Eh, llegaron simplemente a Reino Unido y a Chile. De momento, porque no se encuentran ni en Amazon. En eBay, obviamente, sí puede haber posibilidad porque es reventa. Pero yo creo que eh, tarde o temprano llegará al resto de países. Fue algo bastante curioso que llegara de los primeros acá en Chile. Porque así puedo ser el primero a entrar en entrar a la review. Que realmente creo que sí soy el primero. Porque nadie además la, la ha traído. Bueno, eso me hace automáticamente primero. Y bien, ya saben. Si quieren que siga trayendo reviews. Lo único que necesitan hacer es dejar su like y comentarme el video. Para saber que realmente les importa este contenido. Porque igual este la compra de figuras sale totalmente de, de mí. Yo no, no soy ni patrocinado ni tampoco soy pagado eh, por YouTube. Como para exageradamente comprarme mil figuras, no, no es así. Así que bueno, tenemos aquí cuatro brazos, cuatro brazos ya, eh, con esta tendría tres figuras, eh, la básica, bueno, perdón, cuatro. La básica, la Handset y la OmniKicks y la Alien Worlds. La Alien Worlds es la misma que la normal, simplemente que con eh, plástico rojo. La Handset ya saben, está aquí el enlace para ver la review y también la normal, que también va a estar acá. Y ahora la Omni Qué podemos ver en la caja, podemos ver el, la ilustración, que está bastante linda Algo antes de abrir la figura es que me di cuenta de que creo que esta es la figura que a su vez, aparte del tamaño, es la más simple de todas Porque si se fijan, carece mucho de muchos colores, Playmates está ahorrándose demasiada pintura Si se fijan, tiene las, las, los puños blancos y esta parte blanca tiene diseños acá Y si se fijan aquí, carece totalmente de todo este tipo de diseños y eh, se cierra solamente en el gris Y en el rojo y en el verde Nada más, bueno, y el negro que es el color base eh, Si se fijan Aquí también tiene esto rojo, aquí no lo tiene rojo Tiene la planta del pie blanca Y acá tampoco la tiene blanca Entonces siento que el Payment se está desentendiendo bastante Con el tema de la pintura Del pintado de figuras Y espero que esto no siga empeorando Porque si no Se van a ver muy flojas las figuras y, va, y se va a dar la impresión de que en realidad no lo hacen por gusto Vale, aquí tenemos al Ben 10 del Omnitrix temporada 3, por la parte trasera podemos ver la explicación, que ya saben, siempre lo traduzco, así que ahora un minutito de silencio para que la puedan leer. Por cierto, no lo aclaré en la anterior, pero aquí yo lo que trato es que la traducción sea lo más... Eh, con sentido posible, no, no van a ser traducciones literales, no es que meta esto al traductor y, y lo ponga, sino que trato de que tenga sentido al español, porque bueno, las cajas no las traducen, así que alguien lo tiene que hacer. Y como soy la persona que creo, no por tirarme flores, pero he traído la review de todas, debo tener al menos esto traducido, porque aún así no soy muy dedicado al tema y no le pongo edición ni nada, sino que simplemente muestro la figura, que es a lo que vienen al video, ustedes no vienen a... Eh, maravillarse Con tomas épicas Con edición Con flamas Con fuego No Ustedes simplemente Vienen a ver Lo que es la figura Saber mi apreciación personal Opinión Respecto a la figura Bueno, o esa es la apreciación personal Y saber si la compran o no. no No vienen aquí A deleitar sus ojos Simplemente vienen Como Curiosos Así que una vez Ya he visto toda la caja Ah, por cierto La parte de abajo Procederé a abrirlo Que es mi parte favorita eh, Como ya dije Si quieren que traiga una comparativa entre esta figura y sus otras versiones Déjenmelo en los comentarios porque eh, deben estar en, está en camino mejor dicho está en camino al igual que eh, el resto de aliens que también tienen más de una figura voy a sacarle las los plásticos vale aquí la tengo aquí estaría eh, Omni Kicks cuatro brazos four arms eh, cuatro brazos Omni Kicks que puedo decir que, al igual que un mongosaurio, la figura no pesa nada. No sé si es porque están, estarán huecas adentro o qué, pero no pesan lo mismo que las anteriores. Bueno, cuatro brazos sí es una figura muy ostentosa. Eh, todas las líneas, en realidad, porque tiene cuatro brazos. Entonces, eh, como deciden definir los brazos extra, tiene mucho que. O sea, se puede tomar como mucho que hablar de la misma figura. Y esta lo hicieron bien porque no carece de articulación los brazos. No son tiesos, sino que poseen articulaciones. Enseguida haremos el recuento de articulaciones. De momento estamos viendo eh, vistas general. Y comparándolo un poco con lo que nos ofrecía Bandai. Que bueno, ya saben. Yo no tengo ninguna figura de cuatro brazos. Pero sí, sí le faltaba. Carecían de, de articulaciones verdaderas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que en esta aquí nos logra demostrar que... Sí se puede tener una buena figura de cuatro brazos. Vale, dejando de lado obviamente el tema de que carece de algunas pinturas. Que es meramente por... Uf, miren, fíjense, atrás no tiene ni siquiera pintado. Que carece de pintura. Vale, pensé que se le iba a girar esto, pero no se le gira. Vale, vamos a hacer recuento de articulaciones. Tiene la articulación de la cabeza, 360 como siempre. Los hombros, que tiene... Arriba y abajo también. Los cuatro brazos tienen articulación 360. En este punto 360. Y 360 también en los codos. Exacto. 360 los cuatro codos. Por ende tendría eh, la articulación de la cabeza. Cuatro de estos. Y cuatro de estos. O sea, tendría nueve articulaciones en la parte superior del, y, y las manos. Oh, qué, qué estafa. Qué gran estafa. A ver... Qué gran estafa. Una de las habilidades de cuatro brazos Omnic es poder soltar, o sea, sacarse las manos y lanzarlas como misiles. O sea, como proyectiles en realidad. Y esta ni siquiera puede girar sus brazos, o sea, sus manos. Esto me, me, me quita un poco las ganas de la figura porque, a ver, no les cuesta nada hacerle un, una mano que sea como la de la de Omnic Glitch, que se pueden sacar. No les costaba nada. Era muy sencillo, incluso más fácil, porque aún así esto, esto no lo imprimieron todos juntos, sino que lo pegaron. Pero bueno, eh, tiene 9 en la parte superior, tiene 360 en ambas piernas, diría 11, y en las rodillas tiene 360 también. La figura está buena, tiene buen tamaño, encuentro que es muy buena, para las que están actualmente es buena. Sí es un poquito mediocre porque carece de pintura. Pero dejando de lado el tema de la pintura, yo creo que lo único grave vendría siendo que no se le pueden sacar las manos. Que bueno, eso ya es algo más gusto personal, que no influye mucho. Pero más allá de eso, encuentro que la figura está magnífica. Eh, está mucho mejor que otras. Por ejemplo, prefiero a esta antes que Doctor Ánimo. Porque es más grande, tiene más articulaciones y se ve mucho más vistosa. Lastimosamente, Playmates parece que está optando por el camino de ahorrarse pintura para que el... ¿Para qué? No sé, para abaratar costos seguramente. Y no entiendo por qué saca Out of Omnitrix o Alien Worlds, si la principal, que es la línea principal, la va a dejar de lado. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de este 4 lazos? Yo encuentro que está muy buena, no es la mejor, pero no está mal. Después, ya saben, díganme en los comentarios si quieren que haga una comparativa entre esta, eh, cuatro lazos normal... Y 4 brazos Omni handset que ya de por sí eh, no les voy a dar mi apreciación en este momento. La podría decir porque yo ya tengo clarísimo cuál es la mejor. Pero eh, simplemente les quiero decir que si quieren el video no olviden decírmelo aquí abajo en los comentarios. A continuación les haré una pequeña comparativa entre el tamaño de 4 brazos, el del de Ben básico y el de Fuego OmniKicks. Si se fijan eh, entre Ben y 4 brazos hay una diferencia brutal. Por ende en cierto modo las figuras siguen teniendo esa en proporción una con la otra. Es decir, ven no es mínimo más grande que cuatro brazos, ni en cuatro brazos es muy pequeño. Y en comparación a fuego, uy perdón, lo saqué del ángulo, siguen estando muy bien. Así que bueno chicos, este ha sido el video. No olviden suscribirse si no lo están. Comentar qué opinan sobre esta figura y cuál quieren ver pronto. De momento no hay nada más. Así que simplemente hay que esperar. Muchas gracias a todos por ver este video y nos vemos la próxima vez en un nuevo video y la próxima vez que se habrá de ser ve Adiós. Ya dije, no olviden comentarme aquí abajo qué opinan sobre esta figura. Yo la encuentro muy linda. É isso.